Hola, hola, buenas a todos a contando un día de la taberna y hoy volvemos con Total War Troy en este DLC. Vitos. recordamos cómo estamos y hoy es un capítulo, bueno, no triste, pero sí final, porque... Literalmente he decidido dejar o aparcar la... Bueno, aparcar no, he decidido quemar la serie, He decidido quemar la serie y ya dejarla... Eh, Aparta a un lado Porque no tiene sentido Seguir peleándose con esto Si no vamos a disfrutar la serie Si... Uepa, espérate. Vamos a meterle a este señor bueno. Si no Vamos a disfrutar la serie Si no... Porque ya le he perdido Toda la diversión que estaba teniendo O, o el disfrute que podía llegar a, a, a regalarme la serie Ya no me lo está dando y la verdad me está forzando mucho bastante el hecho de no tener eh, casi nada bajo control. No sé si es porque lo hemos jugado con muy poca paciencia, si no hemos llegado a... a... a... Si no hemos llegado a, a, a, no sé, a hacer las cosas con tranquilidad, con calma. Estoy en una zona o en un territorio que llegando a la gente por mal eh, somos fácilmente abusables y eso no me gusta nada entonces eh, no sé no la verdad bastante descontento en general con, con todo pero bueno vale ah vale ya lo tengo puesto esto. y no sé yo creo que vamos a hacer eso la vamos a cerrar nos vamos a cargar la la serie la finiquitamos porque no es eso muy muy muy atascado en todos los sentidos sin, sin salidas, eh, no sé. Todo tan tan turbio, tan accidentado, tan atropellado. A ver si podemos resolver, Obviamente no. Vale, bueno. Lo dicho, como al fin y al cabo la, la serie tampoco va... No es que no vaya bien. tampoco, pero yo qué sé. Lo dicho, no sé. No... No, es algo que nos está disfrutando, que no... Que, que ya hemos visto lo que nos puede ofrecer el DLC, tampoco va a más. Fue un error, yo creo que fue un error, vale, con... Bueno, ya hemos hecho todo literalmente, así que... Vamos a reclutar mínimo un héroe aquí para defendernos lo que se pueda. Eh, he bastante fuerte, vale. Y... Y como tampoco nos da pie a... A mucho más. Porque es así. No nos tapía mucho más. Eh, yo creo que lo, lo lógico. O al menos lo... Manifiesto disponible. Eh, lo lógico o lo más... Eh... Joder. Lo más natural. Es Dejarla la serie y morir. Ya llevamos casi... Este si no me equivoco es el capítulo número 54. Si no me falla la memoria. Y... Parece que la serie en el formato que tenemos nosotros de media hora literalmente está súper, súper, súper, súper atascada. Entonces vamos a ver si podemos tener alguna última batalla así sustancial, guay, que podamos cerrar el capítulo o, o la serie con, con ese con ese colofón final de batalla. Pero en un principio, nada, lo vamos a cerrar. Ya hemos visto cositas que nos puede ofrecer el DLC, las nuevas... Bueno, perfecto. Las nuevas... Eh, unidades, todo en general A lo largo de todo este año lo hemos podido ver Y... No sé O sea, lo dicho, sensacional y dulce El modo en difícil Se vuelve frustrante No sé ni siquiera cómo será el legendario O cómo el resto de creadores de contenido Vosotros que jugáis en vuestra casa Seáis capaces de, de afrontar esa dificultad Pero yo creo que se me escapa de las manos Y eso un reto que en YouTube no me encaja, o al menos es lo que pienso yo, que es un, un formato de creación de contenido que es muy largo, muy extenso, tiene que ser mucho tiempo detrás de él, o al menos es la sensación que me da. Y pienso que es un, un problema que cueste tanto esa... Esa creación de contenido. Que, que se atasque tanto, tanto, tanto y de esa forma tan... tan vasta... No sé. No... No me... No me encaja, ¿eh? A mí no me encaja. Así que, nada. En, en la taberna literalmente lo vamos a desechar. Vale, pues bueno, vamos a meterle... Más rabia a este señor. Eh, y ya está. Porque... Uh a ver si podemos bajar aquí no llegamos pero vale, vamos a Tebas a ver si podemos tener esa última ultra batalla contra este ejército a ver qué tal será la cosa bueno que a lo mejor nos revientan pues puede ser pero no llega la dejamos aquí en tierra vale, perfecto y a este sueño también vale de hecho vamos a reclutarle a este señor también más cositas eh... vale perfecto qué nos queda de respeto real disponible ah bueno Pff, lo dicho para qué sí vamos a cerrarlas vale edificio dañado construcciones héroe ah bueno el peor que está aquí tranquilito vale el agente no se ha movido meandros aquí No no, no, no... no han podido ni tumbar... No, no han podido ni tumbar... Eh, Mileto, ¿sabes? Nah. No. ¿Y están apretando por el norte? No, se han ido a pegarse contra la gente de París. Sí, efectivamente. Nah, no, no hay forma de generar o de, de aguantar esto, así que lo dicho, no sé, a ver si podemos ofrecer una última batalla para cerrar bien la serie y, y quedarnos más o menos con ese con ese buen sabor de boca pero lo dicho, no sé un poquito un poquito dulce que después de tantos capítulos no se haya podido sacar nada más Eso, nos hemos quedado en un punto de guerra para arriba, guerra para abajo hemos tenido ahí un tira y afloja bastante extenso a lo largo de, de un montón de, de series y nada, no, así imposible Philis, Do Dolópez Vale, minias, Elis Veremos, no sé, en general ha estado bien. El, el DLC como tal traía cosas interesantes, es, pues es una nueva campaña con, con mecánicas totalmente distintas. Te cambia mucho el. Mira, va, vamos a tirarla. Te tienen dos carros, pero bueno. Eh, te, eso, lo he dicho Trae cosas distintas tra uh, Vale, yo creo que nos vamos a poder defender bien Si hacemos un lado y luego el otro Como siempre hemos hecho Encima son los rebeldes, tú Los rebeldes con carros Se me cuidan Va, uh, pero tenemos gigantes Vale, vale, vale Veremos a ver cómo se queda esto Lo dicho, no sé Trae cositas interesantes El DLC, vale la pena Una nueva trama bastante, bastante grande todo Es como un, un juego completo incorporado ahí. Opa. Uh, ¿Por dónde se van a colar? Ah, por aquí. Aquí tenemos muralla. Aquí tenemos muralla, vale. Eh. Vale, pues me voy a quedar aquí. Vamos a pillar este grupo. Luego este otro grupo. Y este otro grupo, pero este no sé muy bien qué puerta quiere defender. O sea, entiendo que te vas a posicionar aquí, pero hay algunos mirando hacia el otro lado. Eh, ¿Por qué? Claro, así. ¿ah, o sea, así tiene más sentido. No con gente. Digo yo. Con gente mirando hacia el otro lado, pero vale. Y así más o menos. Nos defendemos la puerta. Vale. Pues empezamos batalla. Vamos a darle calor que de aquí a que lleguen. ¿Estos honderos me llegarán aquí? Venga ya, hombre. Vale, y en este lado, ¿qué tal va a estar la cosa? Ah, bueno, bastante bien. ¿Podemos destruir esto? Bueno, sí, también es verdad, me da igual. Como si vienen a pegarse la torre con que bajemos la fuerza de sus efectivos, me parece correcta. Apuntas. ¿Aquí no llegan a disparar? No, por ahora no. Ven ahí a reventarlos a todos Uy, uy, uy, uy ¿a quién están disparando? Eh, Más pegaditos al muro, aquí no puede ser Eso es. A ver si nos podemos defender algo mejor Porque si no, vaya tela Vale Aguantamos Oye, ahí está bien, eh Vale, vale, vale, oye Perfecto, perfecto Una de tus unidades se ha quedado sin munición Vale Bueno, de hecho Vamos a ser listos Disparamos al héroe puertas. Está ahí parado Vale, y vosotros aquí Conforme suban Exacto Venga, vamos ahí A ah, por ellos El enemigo ha puesto escalas en tus murallas ¿Dónde? Bueno, nos defendemos A ver, en este otro lado ¿Qué tal está la cosa? Estamos disparando Las puertas Bien. de la ciudad Han sido destruidas Joder ¿Cómo va a ser eso posible? Ah, bueno, pero son en el otro lado. No, de hecho, esto es aquí. Vale, está acá de ahí. Eso es. Vale, aquí qué tal estamos. Aquí es donde ha caído la puerta. Buah, cuidado, eh. Vale, de hecho vamos a bajar con estos señores. El equipo de asedio del enemigo ha sido destruido. Vale, perfecto. Nos gusta eso. Opa. Vale, ah, aquí está bajando todo el mundo, tú. El enemigo intenta capturar las puertas. Bueno, va, aquí. aquí. Que no huya la gente. ¿Podemos? vale podemos venga ese héroe uf uf uf uf qué peligro con los carros tú están atacando a tu héroe podemos defendernos de los carros espero que sí no sí bueno tenemos aquí los gigantes claro venga ahí duro la victoria está la vale vale, la vale perfecto no se dudaba que íbamos a poder defender esto Maravilloso Vale, buen colofón Oye Súper bien, eh La verdad es que hemos, hemos aguantado bastante bien No sé, yo es que creo que todos estos asedios Siempre son súper complicados, muy difíciles Y tienes que estar dispuesto a perder un montón de unidades y que te tanque las fletas Porque el daño que hacen las... Las... Vale, vamos a pillar el, el daño que hacen las murallas, es, bueno, absurdo. Desmesurado, diría. Nos, puede sí, nos podemos defender como yo te digo, ¿sabes? ¿Te imaginas que los rebeldes saquean el sitio? Bueno, pero tampoco te moves, hijo. Vale, uy, herido. Nada, lo dicho. Ah, pues sí que se lo han quedado. Oye, muy loco todo. Vale, pues nada, lo dicho. Que. oh, no, no, no, no. Uh, uh, uh, uh, uh. Vale, vamos a tener aquí. vamos a, Ahora sí, ahora sí. Vamos a tener el cierre en vener al Pozo. Me gusta. Fracaso, vaya. Arena, espanto. Eh, vaya, Vale, pues nos vamos a acercar por aquí Y vamos a venir ahora con este señor Ah, no, vale, pues espérate. nos acercamos con este Vale, eso sí, eso sí Nos acercamos con este por aquí Y entramos aquí en combate Vale, perfecto Vale, vamos a por ello, vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo Se supone, se supone que debemos ganar Fácil. Ah, bueno, sí tiene un montón de morralla. Vale, pues nada, vamos a disfrutar con esta pequeña masacre. Lo único que me preocupa un poquito son los, los gigantes, pero bueno, veremos a ver cómo lo contestamos. En este ejército creo que tenemos los gigantes con javelina, con que hagan focus a, a sus gigantes, pues perfecto. Vale. Vale, pues nosotros lo así para ir al frente y ya está. Perfecto. Los dioses te sonríen. Oh. Han llegado refuerzos vale todo mal vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale importante vale van a llegar así así estará digo yo vale y se nota una barbaridad que nosotros tenemos una fuerza que ellos no tienen pero una barbaridad se nota esto Vale, sí, más o menos ya estamos llegando. Vale. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Uy, Las movilizaciones, venga, que no paramos. Nah, perfecto. Tremenda masacre. Venga, que aquí no escapa a nadie. Nada, perfecto. Nada, una masacre. Vale, maravilloso. Bueno, pues entonces cerramos la serie aquí con un eso, con un buen sabor de boca. Que, que se haya podido disfrutar por lo menos este, este final. De, de nuestros ejércitos reventando al enemigo que ha sido un largo camino se ha disfrutado hemos eh, hecho bastantes cosas no sé por, por cerrarla bien no que a pesar de que estos últimos capítulos finales hayan sido un poco trambólicos que este último en el que ya cerramos la serie que... Que por lo menos digamos, ah, se, se, se disfrutó, éramos, éramos fuertes cuando podíamos, vale, vamos a darle calor mientras se, se marchan el resto de tropas, pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que hayáis vivido con emoción cada batalla, con con tensión cada asedio, que hayáis sufrido las retiradas y eso lo hemos sufrido mucho, pero bueno, me habéis acompañado por lo menos aquí en la taberna en, en esos episodios, así que nada, lo dicho. Recordad lo de siempre, tenéis nuestras redes sociales en la descripción que comentamos un poquito de todo en general, también recordad que apoyéis mucho a Taberna suscribiéndoos y darle like al vídeo y nada disfrutar de nuestro contenido de calidad y cada vez mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima serie. Venga, hasta luego, adiós.